No saliste mariconcito chiquillo de mierda Camilo no se vaya pues Camilo disculpe Duerme, corazón yo soy el papá de esta casa. ¿No ¿Te crees que con eso va a arreglar todo? ¡Te arrasqué ese que yo pudo! Prefiero ser guacho, un tic-tac guaso curado.